El Espíritu Santo está haciendo, suscitando testigos los que han dado testimonio por televisión en la misa, no sabían que estaban evangelizando que su testimonio estaba tocando corazones, no sabían lo que podía surgir de esos sencillos testimonios de que Jesús está vivo hoy, a veces lo hemos considerado como un Dios poderoso pero que vivió hace dos mil años y murió y se nos olvidó que resucitó y está presente hoy y tiene el mismo poder y la misma compasión por los que sufren y eso es lo que el Señor está renovando la fe en su presencia viva en su iglesia y lo hace con el poder de su Espíritu el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús yo sé que hay personas que a, a principio cuando comenzó esta renovación carismática tenían una opinión muy, muy negativa frente a los carismáticos. Yo el primero me confieso públicamente que antes de recibir sanación del Señor, yo me burlaba de los carismáticos. Yo encontraba eso exagerado. Pensaba como un sacerdote de mi país que decía, no voy a decir que todos los carismáticos son locos, pero en mi parroquia, todos los locos entraron en la renovación carismática. Decía, todos los locos entraron en la renovación carismática. Y esa era un poco mi opinión. En el 73, cuando caí enfermo y me fui a Canadá desde aquí de Santo Domingo, muriéndome de tuberculosis pulmonar aguda, y allí me visitaron cinco locos carismáticos, ofreciéndome a orar por mí antes de los médicos comenzar el tratamiento habían terminado todo el examen científico con radiografía biopsia y todo estaba claro tuberculosis pulmonar galopante era serio y me habían dicho los médicos tal vez con un año de tratamiento en este hospital usted podrá volver a su casa esa era la única esperanza que me daba y llegan los cinco laicos como ustedes que me ofrecieron ahora por mí. Y cuando me dijeron que estaban en la renovación carismática, como que me daba puro aceptar eso, pero por educación acepté su oración y me dijeron vamos a hacer lo que dice el evangelio vamos a ponerle las manos sobre la cabeza, sobre los hombros y vamos a orar por usted para pedir al Señor que lo sane y una señora en el grupo eran tres hombres y dos mujeres una señora me dijo padre usted cree que el Señor lo puede sanar a través de una oración yo no iba a decir que no verdad siendo sacerdote y religioso pero no creía mucho yo nunca había visto eso Tenía 17 años misionero aquí, trabajando, predicando, y nunca había visto con mis ojos a una persona sanándose durante la oración. Y yo dije, bueno Dios puede sanar. Yo había que salir de eso, ¿verdad?, de alguna manera, pero sin comprometerme demasiado. Ellos sí creían, y me pusieron las manos y comenzaron a orar. Y yo estaba sentado en mi sillita al lado de la cama, y ellos poniéndome las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Y yo me sentía tan ridículo debajo de ellos, que mientras ellos oraban yo me preocupé a ver si nadie nos veía. Y me di cuenta que la puerta de mi aposento estaba abierta me el hospital. Y yo corté la oración para decir, si quieren, vamos a cerrar la puerta somos todos iguales como que al principio nos apuró todo eso de la renovación como que es algo nuevo y yo dije si quieren vamos a cerrar la puerta y una señora dijo sí como no y fue a cerrar la puerta pero ya Jesús había entrado siguieron orando y el Señor me sanó y por eso estoy aquí con ustedes yo estoy seguro que sin haber vivido esta experiencia del poder de Dios en mi vida yo estaría trabajando en una parroquia de la república, aquí trabajando en promoción humana, que me gustaba mucho, cavando pozos para los pobres y haciendo caminos vecinales, pero no predicando retiros, que eso no era mi línea, me gustaba más la promoción humana, que es buena también, pero ahora el Espíritu Santo nos impulsa a una nueva evangelización, no solamente a la promoción humana, a una nueva proclamación del Evangelio, de la Palabra de Dios. Y quiere, quiere el Señor que todos nos vayamos abriendo a las fuerzas del Espíritu Santo para ser vestidos de Él.